está no, no, no. Sí, el pañuelo? Antes no valía nada Ahora no hay dinero para pagarlo Hay tres para su suegra Una para su padre Y otra para un rato de su familia El que tenga que decir algo de este pañuelo que están a tiempo, si no, que se callen para siempre. Bueno, aquí está lo bueno de los gitanos. Lo que les saca de toda la vida. Se está viendo mal. Han rao a la familia de la novia y a la familia del novio si alguien tiene que decir algo de este pañuelo que lo diga ahora o que cae para siempre muy bien si no se la tendrá que ver conmigo y como es bueno y honrao que lo para otra vez si alguien tiene que decir algo del pañuelo se puede decir algo, aquí está si alguno quiere comentar algo del pañuelo ¿O okay, qué decir algo? Aquí está el pañuelo, ¿Lo pueden comentar, ¿pueden hablar algo de compañero? Señor. algo? decir algo el pañuelo? Bueno, yo lo que ha dicho mi primo, aquí está lo de mi sobrina. Bueno, y las palabras sobra lo que ha dicho mi primo, aquí lo tenéis. Muy Muy bien. Bien. Bueno, primeramente tengo que decir unas palabritas porque esto no viene de ahora ni es costumbre porque esto es una ley gitana no de esta generación sino del principio del gitano la honradez la honradez de la niña está aquí y el que entienda que se aflige bien porque este pañuelo es muy bueno la base de es bueno, pero basta que sea como este. Muy bien, muy bien, muy bien. Es bueno. Y tengo que decir una cosa, y que no sepa mal a los padres. No nos honra solamente a nosotros. Si le falta a algunos queridos a los padres, que ya no están en este mundo, quiere decir que también los han honrado. Sí. Bueno, pues esto es un orgullo para todos los gitanicos porque es maravilloso y precioso Enseguida de gitano. Y cuando se pierda esto, dejaremos de ser gitanos. De todas las bocicas, que se cuiden las bocicas para el día de mañana. Pero es el orgullo más grande de mi sobrina también ahora, que los ha honrado a todos los gitanos. Como es bueno, se lo no paso la también. ¿Alguien ah, le quiere decir algo más por el ¿Estás atento? atento? Hola Natalia, ¿Cómo se ve? Ha sacado cinco, ha sacado cinco, no ha sacado tres, ha sacado cinco. Ha sido una para su padre, otra para su familia y tres para su suegra.